muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo más para peste de Brian hoy les traigo un vídeo bastante rápido y bastante sencillo Y bastante efectivo, la gente lo busca bastante Y creo que les va a servir de ayuda Ya que esta táctica me ha ido súper bien vale Este equipo, como veis, tampoco es de los más chitados, Está bien la defensa tal, pero vale Pero no es de los más chitados, No tengo a Pelé, no tengo a Messi, no tengo a nadie de esas personas que te trae aquí en Full Champions lo mejor y lo más tocho para reventarte un poco el ojete. Pero bueno, hoy les traigo unas tácticas para que le vaya muchísimo mejor eh, el modo de juego, la jugabilidad, los pases. Y si no has visto el último vídeo que subí, era de cómo ganar todos los partidos en definitiva. Ir a verlo porque ahí les enseño una, las tácticas, las mismas tácticas, pero. Un poquito más desarrollada, ¿vale? Entonces, este vídeo va a ser bastante rápido. Les voy a enseñar las tácticas, les voy a hablar un poquito sobre ellas y ya está. En el otro vídeo les explica las tácticas y un poco cómo va el tema y cómo usarlas en el campo. Aquí no voy a jugar un partido. En el anterior vídeo sí lo jugué. Así que ir a verlo si queréis. Que me enfrenté con la Unión Deportiva Las Palmas, que es donde vivo, al Fútbol Club Barcelona. En definitiva, y le gané 6 a 0. Ahora sí, vamos con la táctica. La táctica, la formación es la 4-1-2-1-2 cerrada. La 4-1-2-1-2-2. Entre paréntesis. Um, no, eh, sí, entre paréntesis. Me iba a decir entre comillas, pero no, entre paréntesis. Esa es la formación, ¿vale? Casi mucha gente utiliza esta de aquí. O esta. Pero la verdad es que lo utiliza bastante gente. Lo he visto en el Food Champions, sobre todo. Y aquí vienen las tácticas: presión tras perder la posesión. Ancho y profundidad, lo mismo eh, ¿Queréis moverlo esto? Ahí es vuestra opción, pero yo lo dejo quieto. De momento va bien, si veo algún fallo La cambio y se lo diré por los comentarios ¿Vale? Presión tras perder la posición Y en ataque, equilibrada Simplemente, pues ya está Es eso <risa> eh, Es súper sencillo, o sea, no hay ninguna Pérdida, presión tras la posición Y equilibrada, lo demás todo como está Ahí está La formación ya lo dije y las instrucciones Ahora lo digo, esto nada y las instrucciones, que es lo más importante Aquí es desmarcarse ¿Vale? O referencia Pero, eh, desmarcarse ¿Vale? En el último vídeo Puse que era referencia Y lo tenía mal ¿Vale? Una, como ustedes queráis ¿Vale? Desmarcarse, lo tengo yo eh, Aquí Quedarse arriba Y ya está, quedarse arriba Y lo único que... Que hay que hacer, porque estos tres Se tienen que quedar arriba, sí o sí No que se quedan a defender ni nada Estos tres, arriba Luego, estos de aquí eh, Por defecto Rafford y Lucas Moras o sea, los MC, los extremos por así decirlo eh, Por defecto todo Como le viene y ya está Ah, no Ah, sí, sí, sí, por defecto ya está, perdón Es que me estoy confundiendo Ahora, si Sokó quedarse atrás al atacar ¿Vale? Lo demás por defecto Quedas atrás al atacar Y ya está Y los laterales Este Tipo de carrera Avance Y ya está Tipo de carrera avance Y tipo de carrera avance están en ataque mixto Pues le ponemos avance ¿Qué hace esto? Pues que Vayan de forma Vertical Cuando vayan a atacar Y así Tenéis más jugadores Y cuando vayáis A defender Muchas veces A lo mejor no llega Pero la mayoría de veces Sí Pero algunas veces no O sea Se eh, estoy pensando en cambiarlo. Si no le gusta el avance, pues dejarlo en, en, por defecto y está. Pero de momento lo tengo en avance, me va bastante bien en ataque. En defensa sí es verdad que de vez en cuando tengo un poco de retraso y, y me va un poco mal los laterales en defensa, pero Piqué y Barán lo solucionan muy rápido. Y por último, pues Te este lo tengo en equilibrado. O sea, por defecto, perdón. Esas han sido las tácticas, ¿vale? Eh... De vez en cuando atesté que lo tenía en, por ser libero. Pero lo he probado y, y es un poco jugársela, ¿no? Es un poco jugársela. Tu guardameta saldrá más debajo de los palos para defenderlos. nada no, esto no es. Vale, pues eso. Eh, por defecto, por defecto. Los defensas por defecto. Los laterales avance Si soco se queda... O sea, el medio centro defensivo se queda atrás... Los extremos por defecto, todos. Y los de arriba se quedan arriba. Quedarse arriba en media punta. Y los delanteros en demarcarse. Y ya está, eso ha sido todo. Espero que les vaya bien el FUT Champion con esta táctica. Eh, yo hice 16 victorias. No pude lamentablemente quedar oro 2 ya que perdí en penaltis y eso. Pero tampoco es que sea yo muy bueno jugando a FIFA. Entonces, eh, si ustedes sabéis jugar y usáis esta táctica, yo digo que podéis quedar hasta en elite. Quizás en élite. Eso sí, fui champion hay muchos handicaps, pero bueno. Eso es todo por hoy. Espero que les funcione. Felices fiestas, ya que estoy grabando esto en Navidad. Y ahora sí, nos vemos. Hasta el próximo vídeo. Adiós.